Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Leal, actor de doblaje. Me conocen por voces como Meliodas, el capitán de los siete pecados capitales, Erin Jaeger, en Attack on Titan. Y también soy Ash Ketchum, de Pokémon. Y pues bueno, aquí estoy en Santiago de Chile, súper emocionado. Hola, yo soy Gerardo Vázquez, actor de doblaje, tengo 35 años de carrera y algunas de las voces que yo hago son Escanor de Los Siete Pecados, hago a Nick Fury, Megatron, el narrador de Pokémon, hago a Miao de en Pokémon, este, Stan Smith, eh, el doctor este, Weaver de Grey's Anatomy, el doctor Hibbert de Los Simpson, Skinner en Los Simpson y bueno, muchos, muchos, muchos, muchos personajes. Que todos los personajes son muy importantes Todos los personajes tienen un, una historia particular Que por supuesto te cuesta de repente eh, llegar a eso Pero bueno, pues es trabajo del director de, nuestro, de la producción y todo Que nos expliquen bien cómo es para poder eh, alcanzarlo Para mí, la verdad, creo que podría decir eh, Trabajar justo en, en cosas de anime En el caso de Pecados Capitales Fue difícil sabiendo que era un producto importante Como lo que nos, nos explicó el director Y bueno, que eso nos haga viajar y llegar a lugares... Que, como estamos aquí, entonces era una responsabilidad que quedara muy bien. Creo que tener esa responsabilidad en las manos es muy, muy difícil. Claro que, como dice Mike, cada personaje tiene su, su dificultad, pero creo que uno de los personajes eh, más complicados por la interpretación, dos, uno es Miaud, por la caracterización. Hacer la voz así de Miaud, de ágale jaleo, vamos por ese Pikachu. Eh, y también Escanor en sus dos facetas. Cuando es todo chiquito y tímido y pequeño y de pronto se convierte en Escanor, ¿no? O sea, interpretación es padre. Este, fíjate que la verdad es que la pandemia no nos, no nos detuvo en, en el doblaje, eh, sino al revés, eh, empezó a haber más trabajo, porque por ende todo el mundo estaba en sus casas, las plataformas empezaron a necesitar más contenido y la producción creció y el doblaje empezamos a hacerlo a distancia. Hasta la fecha el 80% de los actores seguimos trabajando a distancia, algo que antes parecía imposible, hoy lo hacemos y eso ha sido pues, una ventaja y en eso estamos, ¿no? trabajando a distancia creo que todos y, y haciendo mucho mucho doblaje, muchas localizaciones de videojuegos y la verdad es que estamos a tope de, de producción. Tal vez de las últimas cosas, lo más reciente que nos pueden escuchar, bueno, Attack on Titan, las últimas temporadas, este también videojuegos como Far Cry 6, eh, que me toca hacer a Dani Rojas. El doblaje es un mundo maravilloso, complicado, maravilloso cada vez, eh, pareciera que se abrió mucho, hay muchos actores nuevos, pero también es un mundo muy cerrado y ahora es más complicado entrar porque pues ya no puedes ir a las salas a reportarte como antes, que iban los chicos nuevos a hacer salas, como todos lo hicimos cuando éramos... Eh, cuando estábamos empezando en esto, pero la cosa es que se preparen, ¿no? prepararse, eh, ahora hay varias escuelas donde se pueden preparar, yo tengo una escuela, Mike es uno de mis maestros, que se llama Homestudio.mx, pero creo que justo el, el prepararte es, es la base. Y incluso desde aquí podrían, podrían estar este, sí, tomando ese en curso. Línea. Son cursos en línea que se están dando, entonces pues no hay limitante para ninguna parte del mundo. Y además, como el trabajo nos, nos permite eso a distancia, pueden prepararse y estar trabajando en una industria como el doblaje en México, o aquí mismo en Chile, en otras partes del mundo donde se hace. Eh, y mi consejo sería, que eh, siempre se, se los digo, den lo mejor de ustedes. Eh, no se limiten y siempre estén eh, pues justo viendo la meta que quieren y fijen ese punto en, en, en su vida para que lleguen a, a la meta y lleguen lo antes posible va a haber obstáculos, pero no se caigan ¿y si no lo hacen? eso, ¿quién lo decidió? <risa> a mí me encuentran como Mike Leal Leal con doble A en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y bueno, pues si quieren conocer un poco más de, de mi trabajo y un poco más de mi vida ahí, ahí por ahí ando yo soy su vida, entonces si quieren conocer de mí, yo soy Gerardo-bajo-vos y también en homestudio.mx, así nos encuentran en todas las redes. Hola, soy Mike Leal, actor de doblaje, y quiero mandar un saludo a Pagua.cl. Pagua.cl, ¡yo te elijo! Bueno, yo me sigo. Vamos a atrapar a ese Pagua de una vez. Vámonos a... ¡Ay, el sonso! ¡Ahí se ven!